Hola, buenos días. Soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología Positiva, y hoy me gustaría hablaros acerca de algo que últimamente me está sucediendo mucho. Y es que, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando trabajo con, con menores y últimamente esto ocurre muy frecuentemente, eh, me estoy encontrando que todos ellos me dicen siempre lo mismo, y es: jo, me encanta venir aquí contigo porque tú juegas conmigo, y es que en mi casa mi papá y mi mamá no quieren jugar conmigo. Vale, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, eh, muchas veces apetecer, apetecer no apetecía, porque bueno, estabas haciendo otras cosas, porque creías que tenías otras obligaciones más importantes que el hecho de jugar con ellos, y llega un día en que descubres que han crecido, que se han hecho mayores, que ya no te hacen tanto caso como te hacían, que tú quieres jugar con ellos, pero ellos ya no quieren jugar contigo, y entonces empiezas a echar de menos todo el tiempo que pudiste haber jugado con ellos y no lo hiciste eh, bueno, yo debo decir que... que sí que es verdad que jugué mucho con ellos, me tiraba al suelo, jugaba con voces de hacer la tonta pero... si tú no lo estás haciendo, igual es el momento ellos no van a recordar lo limpia que teníais la casa, las muchas horas que trabajabas para comprarle cosas van a recordar el tiempo que pasas con ellos y van a recordar cómo les hace sentir porque eso al final es lo que recordamos todos, ¿no? seguramente tú también recuerdas de tus padres eh, aquellos momentos en los que tenías una conexión especial con ellos, pocos recordamos si la casa estaba como la patena de brillante o realmente me compraban esto o aquello, si aún estás a tiempo, si tienes criaturas pequeñas cerca, cambia tu orden de prioridades, empieza a poner el tiempo de juego con tus hijos por delante, empieza a hablar mucho con ellos, empieza a escucharles mucho, porque eso es lo que luego va a quedar, ¿vale? el resto posiblemente, bueno, pues ni se recuerde, pero cómo les hacemos sentir, eso lo van a recordar toda la vida, nada más, hasta aquí el, bueno, el mini consejo de hoy, espero que lo apliques si... Y te está ocurriendo que de vez en cuando cambias tu orden de prioridades y otras cosas que no son los peques están por delante, eh, creo que es el momento de que hagas examen de conciencia y te plantees realmente cuál es el, el verdadero orden de importancia que tienen las cosas que vives. Nada más, que seas feliz. Un abrazo. Adiós.